Que pues, te quieto. ¿Te vas a portar bien o no? Hey, ¿qué onda bandita? Ya andamos aquí de nuevo haciendo otro video. Y pues, hace poco agarré una GoPro. La station 5. Pues obtuve por ahí un cupón que pues no estaba nada mal. Y como ya hace tiempo había querido agarrar unos audífonos inalámbricos. Pues me decidí por estos que están, ya sé que Igual mucha banda piensa que Beats es como puro cliché y todo el pedo Pero sí hubo como varias cosillas Que me hicieron tomar la decisión Que pues igual, ahorita que hagamos el unboxing Pues Hola. igual se las platico wow. sí, Aquí está esta madre Vamos a abrirla a ver cómo A ver cómo viene, qué es lo que trae esto es lo que se me hizo chido, eh, normalmente todos los otros audífonos como del segmento que igual no eran tan caros, eran un poco más baratos, pero te ofrecían hasta cuatro horas de vida pues escuchándolos y en stand-by pues mucho más, pero aquí lo que importa es que yo soy alguien que se podría decir que pasa todo un turno de trabajo con los audífonos puestos, entonces para mí hiciera sí como muy importante no tenerlos que estar cargando a cada rato y la chinga, entonces eso se me hizo chido, fue como la primera cosa que pues que me hizo como decidirme por este por este modelo. Aquí vamos a abrir. pues no es mucho lo que viene en la caja, solamente instructivos, una calquilla ahí. Obviamente esto se debería de leer, pero lo vamos a dejar para después. Aquí en la parte de atrás viene el cable. Esta es otra cosa que se me hizo chida de, de estos audífonos que, que usan el cable Lightning. A mí se me hace chido porque así ya no tengo que andar cargando como un cable más para cargar los audífonos, sino que... Puedo simplemente con el que traigo siempre para el celular con ese mismo conectarlos y pues ya me evito como esa fatiga esa de andar cargando varios cables. Y de este lado vienen como las almohadillas que vienen tres tamaños. Además de que ya traía unas puestas los audífonos, entonces serían como si trajera unos cuatro pares. Y pues se supone que ya aquí tú le acomodas y la chingada. Los que mejor te queden, lo mejor se ajusten a tu, tu oreja, no sé. También tiene estas otras, pues no sé cómo llamarlos, pero son como para que se sujete bien a tu oreja. Había una cosa por la que yo la neta no me decidía por comprar unos así como este estilo, que es como in-air, que se, que se mete en tu oreja. Y era que he tenido malas experiencias incluso con los in-air pods o algo así de, de iPhone, porque no sé, como que se me salen, o sea me los pongo y todo pero como que se van así como que recorriendo y si estoy como corriendo o algo llega un punto en el que se salen y eso me... Pues la neta sí me estresa pero escuché o bueno estuve viendo videos que cuando le pones estas madres hace como una presión aquí con tu oreja entonces ya se sujeta mejor y se supone que eso ya no pasa Ah, otra cosa es que aquí trae una bolsita para guardarlo, lo cual se me hace bastante chido porque normalmente siempre traigo los audífonos en la bolsa o en la mochila, pero siempre se me, se me enredan o se ensucian mucho y los tengo que andar ahí como que limpiando y la chingada, entonces eso se me hace chido, no sé si alcance a ver aquí el logo de Beats y es como de una textura como de silicón igual está chido estaría más chido que cerrara así como algo magnético no sé pero igual no se puede tener todo en la vida no pues esto es lo que trae la caja y entonces pues ya solo faltaría como que pues sacarlos de aquí se sienten bastante bien al tacto la neta y otra cosa que me gusta es que tiene el cable plano entonces se supone que no se deberían de estar enredando cada rato no sé si se alcance a ver en cada uno de los audífonos tiene marcado right or left entonces ya está chido que sabes al menos al principio cómo deberías de ponértelos a ver para estas madres pensaría que están como pegados pero no están como... ah está cagados como... como unas pastillas Aquí tú sacas las que quieras y... Ah, está chido porque es como resellable, entonces puedes sacar las almohadillas que más te acomoden, guardas las otras, simplemente lo vuelves a cerrar y lo vuelves a guardar aquí en su estuche y ya no se andan... Ah, eso está chido. No andan por ahí regadas donde quiera, igual estas madres. A ver, estás de colada, eh. Pues se supone que ahorita están sonando. Ahí está el máximo volumen. Pues la verdad sí fue como bastante sencillo enlazarlos a, al iPhone y una de las cosas que también me convenció es que se supone que cuando tú ya los sincronizaste a, a tu dispositivo, ya sea tu iPhone, tu iPad o lo que sea, van a estar ya sincronizados automáticamente con todos los dispositivos que tengan asociada la misma cuenta. Entonces eso se me hace chido de que pues ya cuando yo llegue al trabajo, en la compu de trabajo ya van a estar sincronizados y ya nada más voy a tener que pues llegar a escuchar, eso se me hace chido como lo que les decía que tiene el cable de, para el iphone entonces ya nada más aquí, bueno desde lightning entonces ya aquí nada más los pones a cargar, eso está chido y otra cosa que me latió machine es que es como aquí dice que el fast fuel que cinco minutos de, de carga como rápido te dan dos horas entonces está chido por si andas no sé en la calle o en la oficina y de repente ya te, te tienes que ir de volada pues nada más los dejas cargando 5 minutos y pues ya tienes como 2 horas para escucharlos en otro lado si no tendrías que esperar hasta que se carguen y la chingada entonces pues eso se me, se me hizo chido y que pues con una carga completa te dura 8 horas y una carga completa se carga en 45 minutos entonces la neta no es como tanto tiempo es relativamente un tiempo corto pues está chido igual ahorita lo voy a dejar con las almohadillas que trae por default estas creo que me ajustaron bien, solo le puse los seguros estos como para que se agarren más chido, y la neta es que sí se agarran pues bastante bien. Otra cosa que ahorita de primero noté es que sí tienen buen volumen, buen bajo y todo el pedo, sobre todo buen sonido. Pero creo que se escuchan más fuerte los audífonos con los que vienen normalmente. Ya había escuchado yo que entre los audífonos Bluetooth ya era como una constante, no era como que tenían como tanta calidad. Pero entre los modelos que estuve revisando, había unos que inclusive en los reviews de Best Buy o de las páginas así de donde los vendían tenían como muy poca como reseñas buenas decían o sea no de esto sino de otros que, que estaba viendo y decían que tenían muy poco volumen y la chingada entonces para mí la neta eso es algo que no, no está chido porque si le vas a estar acá subiendo y tiene que estar a todo volumen y luego intenta una llamada no sé pues el chiste es que pues escuché bien fuerte y claro y fue una de las razones por las que me decidí a comprar estos, que escuché que varias bandas decía que se escuchaban bien y todo, entonces hasta ahorita a lo mejor no se escuchan tan fuerte como yo esperaba, pero se escuchan bastante pues bastante bien bastante claro igual los voy a estar usando un ratillo y pues ya que tenga como algo más que, que compartirles pues ya igual pues lo, lo grabaré y pues así es como se ven, creo que se ajustan bastante chido, la neta es que la cancelación de ruido es Bastante bueno, ahorita apenas me puede escuchar como a mí mismo Se sienten bien, se sienten cómodos, creo que hasta ahorita Como dicen los americanos, so far so good Y pues nada, creo que igual hasta aquí voy a dejar este unboxing Estuvo bastante chido como abrirlos, descubrir que tenía y todo Y pues nada, nos vemos en otro video Pues ya sabes, si te gustó, dale like, compártelo ahí con la banda No olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está por aquí abajo Y recuerda que los campeones no usan drogas Ah, igual otra cosa que olvidé mencionar es que está bastante chido que muchas veces cuando traes los audífonos y no los estás usando, pues simplemente lo dejas cobrar al cuello, ¿no? Está chido que esto para que no estén ahí como estorbando, tienen como un magneto aquí, bueno, está así, entonces ya los puedes traer así como que sin el peligro de que se vayan a caer y al mismo tiempo, pues banda que le guste farolear, pues ya trae acá como un, ya saben, ¿no? Como el swag de Beats, o no sé.